Uh, uh. Todo está fluyendo, todo va mejor Salimos de la escuela para generar cabrón Comprando marcas de las cuales no tenía noción Cerrar sus bocas más me inspira a ser un campeón hey. Estoy dando tiempo al tiempo, trabajo en el presente, el futuro no lo veo, ey, ey. De la nada siendo ceros, las altas y las bajas las patino como hielo, ey, ey. Todo aquel que quiera comparar, me tenga seguro, voy a demostrar que la vida no está escrita, a veces vuelas bajo y a veces vuelas arriba, ey. Hoy me siento bien, me siento genial, persigo el sentimiento para no frenar. No sé cuánto tiempo tengo pa' luchar, no pienso perderlo ni un ratito más uh, uh, uh, uh, uh. No pienso perderlo ni un ratito más Me veo tomando whisky Disco y splim Haciendo dinero practicando en una bici Pa' comerme el mundo, no pa' farolear Todo lo que quiero solo es disfrutar todo está fluyendo, todo va mejor Salimos de la escuela para generar cabrón Comprando marcas de las cuales no tenía noción Cerrar sus bocas más me inspira a ser un campeón Ey, Estoy dando tiempo al tiempo Trabajo en el presente, el futuro no lo veo, nada. No. De la nada haciendo ceros Las altas y las bajas las patino como hielo Todo aquel que quiera compararme Tenga seguro voy a demostrarle la vida no está escrita, a veces vuelas bajo y a veces vuelas arriba. Todo aquel que quiera compararme, Tengo seguro, voy a demostrarle que la vida no está escrita, a veces vuelas bajo y a veces vuelas arriba.